A bailar todo se dijo con hacha. A ver la cabecita. ¿Cómo está, gringo? ¿Qué tal? Buen día. Eh, muy Qué gusto bien, nuevamente. Igualmente. Lidia Chávez está con nosotros. Ella es la conductora justamente de eh, un espacio importante que se difunde aquí los fines de semana. Enseguidita nos va a adelantar su, su programación. Nos va a contar cómo le fue con Nena Ceballos exacto, ¿no es el pasado fin de semana. Exacto. Fiesta popular, así es como se llama el. Fiesta el, mayor. Fiesta mayor, perdón. Mil disculpas Pero por Pero está el dentro de las fiestas populares. Pero fiesta sin duda, mayor. sin claro duda. Sí. Por eso es mayor, ¿no? Exacto. Bienvenida, Lidia, qué gusto. <risa> Muchísimas gracias, gringo. Hoy acá estamos al ritmo de la cuya porque voy a hablarle de un evento muy importante que se ha vivido estos pasados, pasados días en esta semana, exactamente el 4 de octubre. Se vivió, gringo, la festividad de San Francisco de Asís, patrono de los trabajadores en carne vacuno. Este pasado martes fue su festividad, una entrada, un preste singular, ya que solamente participan solteros y solteras. Y algo que llamó la atención hace muchos años atrás, porque es una tradición de la familia vacuna, es que eh, las eh, hermosas eh, cholitas, que son solteras, tienen una gran cantidad de joyería dentro del pecho, en el corazón, donde lleva el traje de la cuyagua y... Anillos por todos los dedos, así que es una fiesta, Mira. mire, mire, es una fiesta de poderío económico y solamente bailan hijas de los carniceros. Así se baila la fiesta de nuestros hermanos carniceros, la Cuyahuada, 4 de octubre, una tradición que año tras año... Eh, va realizándose y bueno, esto empezó hace muchos años atrás la limitación solo tienen que ser hijas de carniceros y solteras y solteros, nadie más puede bailar restringido para ellos aquí se hace la demostración del poderío económico y aquí es cuando si se podría decir popularmente se transan futuros matrimonios entre la familia carnicera, ¿no? Ajá. El y el poderío económico. Ahí está la Pero huila. Ahí hay una infiltrada con su guaguita en no, la espalda. O es es un que, muñeco. Eh, las personas que bailan eh, con la con la indumentaria de la huila son personas que están con el son varones. Que se pone el traje de la huila Que ah, es el mira. traje eh, que acompaña Dentro de, de lo que es la cuya La huila es un personaje dentro De lo que es la cuya que Ahí está, esto se ha vivido el pasado ¿Cuándo fue esto? El, martes, el, martes. el, el pasado martes ¿Y dónde lo hicieron? Acá en la iglesia San Francisco de Asís En pleno centro de la ciudad de La Paz Cada 4 de octubre ...de octubre, nuestros hermanos carniceros... ¿Y es solamente esta danza? Solamente es Cullahuada. Una nada más, es un preste que se la vive cada año... ...y los carniceros pues la festejan como se deben de hacer, ¿no? Con bombos y platillos, al son de la Cullahuada y es una tradición muy bonita... ...que se la mantiene, mantiene año tras año aquí en la ciudad de La Paz. Y lo que le decía mire... Mira esos corazones, llenos de joyas, las manos. ¿Pero es oro eh, chino o es oro no, verdadero? Oro, oro, oro, oro, entre oro y plata, una demostración y un, del poderío o sea, económico hay, que tienen las familias carniceras. Hay ese corazón así, a ojo de buen cubero, ¿Cuánt, cuánt, ¿cuántito Ay, puede no costarte sé. un corazón así? Tendríamos que pesar las joyas, <risa> porque sería por peso, porque es lleno total. Y los anillos que llevan en cada dedo. ¿No les alcanzan los dedos para no, tanto anillo? No, no, para nada, ¿no? Así que solamente los hijos de carniceros pueden bailar. Ahora, ¿por qué se pone una, una, con, una con una máscara, no? Sí, es que ¿Qué Es este, por el COVID, este, porque. Esta es la cuyaguada antigua, este es el traje de la cuyaguada ah, antigua. Mira, buenísimo. Es el traje, por qué eso lindo. se pone. Mire, mire. Ah, no, olvídate. Y cada una de estas hermosas cholitas baila al lado, su seguridad también está cuidándoles allá. Pero imagínate. Porque si no, ahí está. ¿Qué tal? O Esta sea, festividad... Se ¿Cuidan viene? a la cholita o a las joyas? ¿A quién cuidan A las dos cosas. Porque solterita también. Es ah, no, olvídate. Entonces, doble seguridad. <ríe> doble seguridad. Esta felicidad, felicidades a los pasantes 2022, don Víctor Lazo y la señora Juana López de Lazo, que se la vivió en la Basílica Menor de San Francisco este pasado cuatro. De y después octubre. de aquí se van a una fiesta, sí, me imagino. Se ¿no? fueron al local, una don Vico, sí, a su fiesta. Don Vico. Don Vico, así ahí fue su fiesta. Claro, obviamente, imagino que han ido a guardar las joyas para después divertirse, claro, porque no, no creo olvidate. que se expongan No es, no con es de tanta andar ahí caminando joyería. por la calle con tanta joya, ¿no? Exactamente. Esto se vivió el pasado fin de semana, ha sido una actividad muy bonita de nuestros hermanos carniceros. Saludos don, a Don Justo Soria que lo ve, a usted también. Ah, sí, un saludo sí. a Don Justo. A Don entonces. Justo carnicero allá por estas zonas populares así. Vaya el cordial saludo a todos nuestros hermanos carniceros. Esto es lo que pasó y lo que va a pasar Tenemos otra noticia también, queridos amigos En Argentina Vamos a cambiar la noticia En Argentina, nuestros hermanos bolivianos Este fin de semana nuevamente van a hacer historia Con nuestro folclore boliviano qué bien, qué Esta bueno. es la versión número 14 Sin embargo, la festividad en honor a la Virgen de Copacabana Porque es en honor a ella lo que bailan Se viene realizando más de 50 años En la zona de Charrúa ah, sí Pero hace 14 años ellos ingresan A la avenida Mayo Para demostrar nuestro, nuestra cultura a nuestro folclore a devoción de la Virgen de Copacabana. Este viernes, o este sábado más bien dicho, mañana 8 y el día domingo 9 son sus actividades. Mañana estarán en esta gran festividad en honor a la Virgen de Copacabana, más de 30 fraternidades las que van a participar dentro de esta festividad y va a darse inicio en la avenida 9 de julio para luego ingresar a la avenida Diagonal Norte, Plaza Mayo y Avenida Mayo, ahí es donde culminará esta gran fastuosa entrada en honor a la Virgen de Copacabana por los residentes bolivianos. Lo había per, dicho, es per, la versión número 14. Permitime, tengo que hacer un reclamo público a mi, a mi compañero, querido amigo Guillermo Mamani, Ajá. Nuestro, nuestro compañero de, ¿no? de, de lucha, de batalla. Deberíamos informarnos esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? O Se ha descuidado, ¿no? Y él es de charrúa, no puedo creer. O lo llamas, che, llamalo a sí, Guillermo llamaremos. ahorita. Llámalo. <risas> Públicamente nos vamos a quejar y le vamos a decir, oye, Guille, ¿qué ha pasado contigo? ¿No? A ver si está en condiciones de hacer un Zoom o si podemos por lo menos hacer un contacto telefónico. Exacto. Aquí en público le vamos a reclamar, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que habiendo semejante fiesta, él no nos haya informado y tengas que ser tú, Lidia, la que, la que cubras a, al, al amigo vecino de Charrúa, imagínate, ¿no? Esta es la zona de Charrúa, esta es sí. la iglesia, en uh -huh. el barrio Charrúa, donde el Padrecito bendice a todos los prestes, a los organizadores.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 Porque el primer día se, se, se, se baila en lo que es la Avenida Mayo Y el segundo día vendrían a ser en, la, en el barrio de los Bolivianos Que es en Charrúa Donde se realiza la misa en honor a la Virgen de Copacabana Para luego nuevamente ingresar con los trajes Cada una de las fraternidades Esto va a ocurrir el día domingo Lo había dicho, son alrededor de 30 fraternidades Las que eh, participarán este fin de semana A devoción de la mamita de Copacabana Tuve el honor de participar en tres oportunidades es como conductora dentro de esta gran entrada folclórica realmente es una emoción única gringo porque ahí fácilmente ves eh, un anticucho, unas empanadas la gente que te reconoce, el amor que tienen a su patria y lo difícil que es ingresar con los músicos y con los trajes en frontera, en la quiaca es todo un trámite la que se realiza así que Vaya, este ese saludo por el gran esfuerzo que hacen nuestros hermanos residentes bolivianos allá en Charrú. Ahí está, este es el barrio Charrú, a las bandas bolivianas que van. Eh, algunas que han nacido también allá y bandas bolivianas argentinas allá que se han quedado. Pero eh, nos han dicho que hay muchas bandas de músicas que ya, ya prácticamente están llegando a Buenos Aires hoy y mañana se realizará la gran entrada en la avenida qué bueno, Mayo. Qué lindo, qué maravilla realmente es, es muy emotivo no estar sí. eh, participando en esto, me imagino para los danzarines debe ser algo fantástico sí. y sin duda ir a pararse allá a ver esto es, es, es muy fuerte, no sobre todo para aquellos bolivianos que viven hace tantísimos años sí, allá sí. y bueno pues tienen la oportunidad de reencontrarse con estas, estas raíces, no eh, que en muchos casos ya son hijos de bolivianos sí. o nietos de bolivianos nietos. y nietas son. de bolivianos, sí. ¿no? Sí, que ya, y ellos dicen: Me encanta porque nosotros nacimos acá, pero estamos nuevamente cultivando las raíces de nuestros padres, y continuando con esta con las danzas bolivianas y mucha gente que, incluso los que no son bolivianos, par, argentinos participan dentro de esta festividad. Así que es por eso desde la integración de la festividad de la integración boliviana en Buenos Aires, Argentina. Qué lindo, una belleza realmente. Este fin de semana entonces. Sí, este sábado en la avenida Mayo y el día domingo en la zona de los bolivianos, en el barrio de los bolivianos, que es el barrio Charrúa. Seguro bueno, que sí. Es en cuanto a lo que se va a vivir este fin de semana, ahora nuevamente en nuestro país porque las comunidades también están de fiesta, las diferentes festividades continúan, no para, no para. Así que este fin de semana se va a vivir la festividad de la Virgen del Rosario en la población de Ajellata Grande, provincia Omasuyos, a orillas del lago Titicaca. Estas son las imágenes con la participación de cuatro morenadas. La poderosa morenada plana mayor de Ajellata Grande, nacientes del Illampu, de Cocani, Ajellata. Así se llama una de las morenadas. La segunda será la Fraternidad Morenada Central Rosario Comunitaria. Corilaya, la tercera morenada eh, estrellas de Ayata, ajata y la Morenada Fanáticos de Chijilaya. Son cuatro morenadas las que van a participar dentro de la festividad de la Virgen del Rosario, allá en la población de Ajata, que está ubicada en la provincia o más suyos. Esto, Esto es, es, que... es cuándo? Mañana. Este fin de semana, sábado este y domingo. Sí. Ah, sábado y domingo. Sí, este es sábado la entrada y el domingo la Diana Folclórica, ¿no? Buenísimo. Hoy es Rosario, ¿no? Por si acaso, ¿no? Sí, estamos es... eh, desde el pasado fin de semana se está viviendo la festividad de la Virgen del Rosario. El pasado fin de semana fue Sica, este fin de semana continúan. Es de acuerdo Mírala, a la fecha. Mira el show que hacen los de la banda, tremendo. Demostración de la banda que hacen el deleite del público En no? las poblaciones no es tanto Mira eso, mira eso No tanto ocurre en la ciudad Pero en las poblaciones las bandas prácticamente hacen Todo tipo de coreografías Porque son oh, parte esto. también de los, de los jurados calificadores Porque eligen tanto a la fraternidad ganadora como a la banda ganadora también Ah, mira, Eso es lo razón. que, eso, mire Mira, mira, mira ah, con el saco Con la tuba, mira Con la tuba del toro, mira <risa> Mira eso, mira eso, mira, ahí ahí lo agarró uh, Uy No, mira, <risa> mira, so, mira. Pero somos los artistas Pero claro un cojú, uh, uh, no. los está chayando Mira ah, con no, el bombo pero Esto es espectacular, esto ¿dónde, dónde, dan esto Esto es en Ajillata En las comunidades, como le digo gringo Siempre las bandas de música una, Hacen una demostración en cuanto al ingreso al palco ¿Qué tal ese niño? Ah, no te puedo creer y recién ingresan con la morenada Qué bárbaro, ¿No? impresionante vayan, ¿no? saludo a todos nuestros hermanos músicos que hacen un esfuerzo tremendo para estar en diferentes festividades eh, desde muy tempranas de las la horas salen a la diana, al alba y hasta extremas horas de la noche también están junto a las, los prestes en las veladas, así que es el deleite también del público, porque sin banda no hay fiesta. No, pues, olvídate, no olvídate. Sí. Pero mira que las bandas, además de ahora aportarte la música, te llevan ese show, ¿no? Ese espectáculo. Tan y mal. los ¿Y garzones es también. Mira quiénes son Los ellos? garzones ingresan también con, con ellos. ¿Bailando? Con, sí, bailando, con todo lo que han preparado para los prestes o los pasantes. Y ahí están las damitas, los varones, eh, los morenos, barrilitos. Que hacen también la demostración en el palco, en las diferentes provincias Mira nada más, mira nada más. ¿Usted se eso. subiría al bombo, gringo? No, olvídate, no. no aguante el bombo para empezar, o sea, y no ni loco me subiría. No, no crea. No, no olvídate. Cholitas, se han subido diferentes personajes al bombo en cuanto a los músicos, obviamente. O sea, tienes que estar en estado atlético, y mira los de abajo, no, pero los, mira, les y rompo y su hombro más, a los cuatro. Y otro ¿Qué? bombo más está ahí, está tocando ¿Dónde? el bombo. Está tocando el bombo encima mm, del otro bombo. ¡Mira nada más! Ahí está más. la banda Proyección Murillo de Alfonso Zavala. ¡Qué bueno! Alfonso Zavala es el director de la banda. Eh, fue el fundador y creador y gran compositor. Falleció hace muchos años atrás. Ya gran compositor afro boliviano que ha dejado ah, huellas en mira. cuanto a composiciones de la morena. Claro, Zabala pues obviamente, sí, ¿no? Zabala es un apellido bien. Y mire esos esos, esos eh, recuerdos que les dan a los pasantes, desde gorilas, muñecos, plaquetas, así, qué, a, así es la moda y ahora. ¿Y qué es ese gorila? No entiendo. ¿Cuál es es la idea? parte de los recuerdos que dan los familiares, pueden ser los compadres, porque están pasando la fiesta. Mira, y ahí vienen los garzones. Los mira. garzones detrás de Bailando los Bailando y van sirviendo ahí y, los... sí. ¿Y qué son esas? ¿Unas piñas o qué serían? Piñas, piñas, piñas. Sí, ahí está las figuras que realizan los hermanos garzones, que son parte también de la fiesta fundamental. Y luego ya después de ellos, eh, ya la, la, la, la tropa de mujeres también de varones y ya culminando con la banda. Eso qué es lo que se vive. Buenísimo. Ahí Buenísimo. está. A ver, este es, este es Alfonso Le... Zavala, se lo presento. A ver, a lo a escuchemos ver. un poquito. compasión Con, pasión, con la vara que mi... Serás medido, ocultas <tose> si de mi corazón. Ya no te mereces nada de mí. <tose> <tose> Alfonso Zabala, valga la redundancia, hemos, hemos mencionado su nombre, es uno de los grandes compositores que ha dejado huellas dentro de las morenadas. Un hermano afro boliviano que ha fundado una de las mejores bandas paseñas, la banda paseñísima Proyección Murillo de Alfonso Zabala, y, y bueno, ha dejado composiciones que ha hecho el deleite del público y ha sido éxito en, en morenadas, no solamente en bandas, sino también en grupos folclóricos. Así yo, que ¿Era fallecido? Ha fallecido, ha ah, fallecido, mira. debe ser ya 10, un poquito más. Más, 10, 11 años de su fallecimiento Mira. Eh, y bueno, pero ha dejado su huella composiciones, sigue, sigue vigente sus composiciones continúa, mucha gente lo y esta es su banda, la banda Pasadísima claro. Proyección Morillo. Qué bueno, impresionante, con, hablando de, de las festividades, mañana también se va la festividad de la Ciudad Industrial de Viacha en honor a, a la Virgen del Rosario, mi querido Correcto, amigo. la semana pasada fue la, la preentrada pre que ha me sido acuerdo. la promesa, Ahí ¿qué fue está? esto? esto Calo, fue la preentrada, eh, sí esto fue y bueno, eh, los prestes siempre están con los cargamentos y también la Murillo está en viacha. Ah, ¿Dónde mira. no está la Murillo? La Murillo le cuento que también se fue a Argentina. Con más cariño, la Proexel Murillo, para todos la echada. Saludos, Miki León, de la de la barra Murillo. Ahí está. Ahí está, mira. La Murillo siempre está en diferentes festividades, una de las, y bueno, ahí están los familiares de Alfonso Hola, también. Hola, queridos amigos, un saludo muy cordial de, la, de parte de la banda Proyección Murillo de Alfonso Zavala, la original, en sus 25 años. Y un saludo también para mi amigo aquí, Miquel León. Ah, no ahí están los saludos de, de la gente. Y bueno... Los prestes que han bailado el aro-aro respectivo, esto es en la ciudad industrial de Viacha. Ellos, ¿Ellos son los, los pasantes? Los prestes de este ah, año. Los prestes. Sí, los Ajá. prestes. Hay un preste de toda la festividad ya. y cada fraternidad tiene un pasante o un cuerpo de pasantes. Ajá. Que pueden ser cuatro parejas, dos parejas, o a veces solo uno. Correct. Entonces mañana se va a vivir la gran entrada folclórica en la ciudad industrial de Viacha. Más de 40 fraternidades las que van a participar. Fuerte, grande. Sí, y una de las festividades que se ha declarado en Viacha, Patrimonio Cultural de Viacha. Así que felicidades a todos nuestros hermanos viacheños. Uta, caballos, así le dicen de cariño, lo habíamos dicho la anterior semana, se, está, se están preparando con todo. Ahí está. Y también se va a vivir la festividad mira, de... Mira, ahí está el grupo musical. Los grupos musicales. Se mandan la parte con los grupos en los eventos. Ahí están los colores característicos de VH, el rojo y el negro. Ahí está. Y bueno, las... Las distintas fraternidades, los grupos folclóricos que llegan a viajar. Grupo Aira, mira. Sí. Grupo Aira, ¿no? El Grupo Aira, que ha últimamente ha estado con mucho éxito. Las Qué fraternidades lindo. son muy solicitadas por las morenadas. Me alegro mucho, hacen un lindo, un sí. lindo trabajo hacen ellos. ¿no? no sé si siguen cantando, Hacen Sigue. muy vocal, ¿no? Todo vocal. Así. Sí, ahora están con morenadas, le cuento. Y mira aquí las señoritas que están bailando y cantando. Exacto, son parte, parte de cada ah, fiesta. Bien. Bueno. Y bueno, también se va a vivir este fin de semana la pre-entrada de Villadela en honor al Señor de los Milagros. ¿Villadela? En Villadela. En Villadela. Y este viernes, hoy, le cuento gringo, se va a vivir también la elección de lo que será de la Nuchta Universitaria. Vamos a irnos con ello, por favor. La universidad se está preparando, la entrada universitaria en la Ciudad de La Paz se está preparando con todo. ¿Cuándo es la entrada? Eh, la entrada vendría a ser el 22 de octubre. Ah, ya nomás. Sí, ya no más, sí, en no Sí, la entrada. Sí, si me confirma, por favor, es lo que me han puesto en cuanto a los datos. Y hoy viernes es la elección de la Añuste Universitaria eh, de la Entrada a la Universidad Mayor de San Andrés. Ahí está, eh, así cada año se ingresa junto a nuestros hermanos universitarios. Esta es la tercera. Eh, 16, a las 16 horas se va a realizar. Son 58 fraternidades y 58 representantes para elección de la Ñusta Universitaria. O sea, van a hoy, 58 señoritas sí. van a candidatear para hacer hoy, la Ñusta. Para hacer la Ñusta. Hoy, ¿Dónde se va a realizar esto? En el Teatro al Aire Libre. Ah, bien. Teatro al Aire Libre. Esto va a darse inicio a partir de las 4 de la tarde. Hoy viernes para luego y el 22 de octubre realizarse la gran entrada universitaria aquí en la ciudad de La Paz, que también será el deleite del público. Buenísimo. Eso en cuanto a la información cultural y fue el folclórica, que mi querido gringo. Qué manera de haber actividades, ¿no? <risa> impresionante, ¿no? No, no, se pa, no se detiene esto, ¿no? No se detiene. Es realmente impresionante. Así que hoy en el Teatro Al aire libre, ¿cómo es el tema? ¿Hay que pagar una entrada? ¿Es no, libre? No, es entrada libre. O entrada sea, cualquiera al... que quiera Ingrese ir a ver. Ingrese y apoyar a la ñusta o a la facultad eh, va a estar ahí. Van a ir a hacer su barra, obviamente. Su, las, obviamente, ¿no? Las ¿no? carreras, ¿no? Porque son por carreras por, ¿no? carreras. por carreras. Cada facultad tiene diferentes carreras y estas eligen una danza, ¿no? Así que desde Morena Morenadas, Salay, Caporales, Chacarera, Tobas ¿Y pueden, entre otros ritmos. ¿Pueden haber varias morenadas, por ejemplo? Sí, ¿O tiene hay, que haber solo una? No, hay varias morenadas. Ah, ya. Por ejemplo está la de derecho, la de odontología, ah, entre otras morenadas. Hay varias... Y cada, cada carrera presenta una, una danza solamente. Sí. O puede... Arquitectura, digamos, puede presentar dos no, danzas. Una danza. Una sola. Por carrera, una danza, por facultad, varias carreras, ¿no? Y son varias danzas. Está la danza afro-boliviana. ¡Qué lindo! Y bueno, ahí vamos a encontrar una diversidad de danza, hasta danzas autóctonas que están dentro de lo que es la investigación, el rescate, dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, vamos a tener tiempo para hablar seguramente ¿Sí? la próxima semana y la subsiguiente de ¿Sí? la entrada folclórica universitaria, ¿no? Vamos que es, a estar dando es más linda, detalles. Y que tiene mucha convocatoria, ¿no? Ahí de estamos la juventud viendo, en sí, pleno, principalmente. Sí, sí, sí. Ahora, lo que me han comentado también en cada carrera de las fraternidades, que no solamente pueden ser, digamos, de la carrera los que van a bailar, si es que yo soy de comunicación, puedo ir a derecho a bailar, no hay problema Ah, se puede, no. o sea, refuerzos, digamos sí, se puede. Puedes ir a reforzar claro. a otro de repente otro quiero grupo. entrar en mi carrera en la mañana y en la tarde entro con otra danza también Puedes Puedo dobletear Ah, amigo, pero claro, <risa> tienes que tener resistencia, ¿no? Exacto, en mi caso ya no, antes sí si lo hacía ¿Sí? ¿Dos? ¿Has <risa> llegado a bailar dos? Sí. ¿En serio? ¿Pero qué danza? Eh, morenada claro. Morenada y Cullaguada Claro Claro. las dos, me entré con Morenada luego pasé a hacer cuyahuasca. claro pero quiero verlo a uno que baila tobas en la mañana quiero oh, no. verlo caminando en la tarde solo caminando nomás <risa> pero no miren. bailando respeto a las bandas de música, las bandas de música así dobletean los ay, los, ay, los ay. trayectos, eso fuerte, también ¿no? ocurre en Honduras es hasta tres veces ingresan en Qué las tremendo. entradas, así Qué que tremendo. hay que tener unos respeto, pulmones, pero súper sí. poderosos, ¿no? Mi respeto es una para capaz... Sí, sin duda, eh, eh, seguramente la próxima la próxima entrada vamos a hablar el recorrido, que va a ser la ¿Sí? la, la entrada folclórica universitaria, uh -huh. sí, que es una linda fiesta que se va a efectivizar, decíamos el 22 de octubre, el 22 de octubre, Buenísimo. se va a ser la entrada, Ahí está. y estaremos hablando de los Detalles, la cantidad de conjuntos y especialidades que van a ingresar para lo que será esta versión 2022 de la entrada universitaria. Y el viernes que viene nos contarás quién fue finalmente electa como Ñusta, ah, ¿sí? ¿no? ¿De ¿La qué tendremos carrera a la es? Reina. ¿Sí? ¿Van a hacer la cobertura hoy día? Sí, vamos a estar ahí presentes. Bien, buenísimo. Bueno, bueno Lidia, que tengas un eh, folclórico y divertido fin de semana Invítanos a tu programa, a ver qué vas a hacer este, este sábado Este fin de semana, el sábado a las 8 de la noche los espero Porque estaremos haciendo un homenaje al Día de la Mujer Boliviana Hablaremos junto a Baby Ponte, que es una gran cantante boliviana Estará eh, con nosotros Estaremos con el ballet Adaf Bolivia Estaremos con en la Academia de Modelaje Remedios Loza Hablaremos de este día tan especial y mucho más este sábado los espero a partir de las 8 de la noche, su programa Fiesta Mayor. Y hoy los esperamos en el programa Fiesta Mayor Radio por la Radio a partir de las 3 de la tarde. Buenísimo, hecha la invitación. Eh, me olvidé, ¿cómo te fue con Nena Ceballo? ¿Le hiciste cantar ese ceballos trabalenguas o no? Eh, bueno, en el programa no cantó, pero sí, sí cantó Malpaso. El trabalongas ah. no, los guardamos para el teatro, pero sí, cantó Malpaso, mm. dedicado a todos los que dan los malpasos. <risa> Qué bueno. Excelente, sí. Lidia. Bueno, gracias. Qué que placer. tengas un, un, lindo, un lindo fin de semana. Muchísimas con, gracias. Con mucha audiencia en el programa, que te vaya muy bien. En la radio, por supuesto, pueden seguirla también, está allá todos los días, ¿no? Todos los todos días. Todos los días. De, días, de 3 a 4 de la tarde. Ahí está, buenísimo. Ahí enganchados en la sintonía de Radio Avia 10.53, faltan 6 minutos y algunos segundos para que sean las 11.